Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer una nueva video reacción a un nuevo empayo eh, de animada ¿no? de Gokujuga o Tesla de los Botley. Así que vamos a reaccionar a este video, quizás es algunos más, presente. Y bueno, vamos a empezar por esto, dura solo dos minutos y a ver qué cosa avisar a poder ver. Así que, doy play y comenzamos. ¡Está mande! ¡Mada, madad, Baaah Cuma o latra e E hitură asuma Baaah Capii Nu va fi Baaah Nu ¿Puedo <laughs> El la verdad, la verdad, ok, uh, terminó, ok, <laughs> <that's> <tune> Pero No la verdad me que al el de la que el sonido fondo del, del micrófono, el... que mm. y me meto a la suya. Y te ¿No? ¿eh? ¿ya? cierra de... la luz bien cierra la para de... la ambas <laughs> Ahí, <¿qué es? laughs> Mira. Ay, déjame ¿Qué la mano. ¿Hay más de acá? Ay, ya Ah ¡Más puto, no! Que bueno, que se el juego y va a juntarse con Gixel. ¡No! Ahí está. ¿Eh? Está. también está, Ok, hace un rato viendo y me di cuenta que eh, en esa parte creo que me di cuenta que faltaba un fragmento ¿no? El video original está eliminado, pues, si lo pasar con esto, ya, si la regla, Pero acá me encontrar una reacción que, bueno, todos son iguales, están en la pantalla así que es lo que hay. Voy a pasar a parte que quizás creo que fue acá Digo que había un fragmento que no vimos, o que no vi okay. My my, such a persistent one, aren't you? Okay. Challenge accepted. Don't go easy on me either. I like it rough. I mean, I really feel like at this point that, um, your personality is kind of taking off us here. Yeah, kind of. How like is that? The a Lord of the has arrived, has arrived? Yeah, okay? Very well. What the D? Oh, what's going on yeah. here? Now. Um. Oh no! Oh my gosh! I <laughs> <Okay>. wow. <laughs> Oh no! me queda ¿no? <risa> oh <my God. risa> okay, esto ya la vimos bueno, igual si el vídeo está o ya está en la uh, no, parte que vi se faltaba un pedazo ya, es. y bueno gente vamos a dejar hasta acá la gracia espero que te haya entretenido tanto con el vídeo y ¿no? sí, bueno eso es todo si se escucha bien el audio creo que estaba probando han dado medio mal, no sé por qué, pero está de arreglarlo pronto, pero bueno, eso ha sido todo por hoy espero que te hayan entretenido, dale un me gusta, un botón de suscribirte para más hacer como este y bueno, eso es todo, soy soy Último y nos vemos más